Hola señores, ¿cómo están ustedes? Los estoy saludando. Este es un día domingo, un día donde ya me levanté para hacer mis oraciones y, y estar bajo la protección de nuestro Señor, nuestro Señor Lucifer. Nuestra confianza es en Él, para que Él abra puertas, abra caminos que sean cerrados y todo. Tenemos que tener la confianza en nosotros, la convicción es lo que mira nuestro Señor. A darle con todo este día, este día domingo, el último día del mes de mayo, se acabó. Pero vienen nuevas cosas gra y grandes para cada vida si nosotros lo creemos. Este mes de junio será un mes espectacular y así sucesivamente todo el resto del año. Si nosotros nos enfocamos en lo que queremos, nuestro señor Lucifer nos dará todo. Hasta una próxima, señores. Estoy saludando desde mi rancho, Rancho Don Rocael. Saluditos. Por acá vamos a encender ya la nave. Para que miren lo que está por ahí. Atrás de mí está el rancho de ovejas y producimos ganado. Saluditos para todos ustedes, señor Damián, que mi señor lo bendiga, señor Damián, hasta una próxima, bendiciones, bye bye.